Hola, te damos la bienvenida a este nuevo video. Hoy conocerás con Steffi y Serge las energías no renovables. Buena suerte. Se denominan fuentes de energía no renovables aquellas que se encuentran en la naturaleza en cantidades limitadas, es decir, que no se regeneran o lo hacen de una forma extremadamente lenta. Ayuda a la Search a identificar algunos ejemplos de energía no renovables. Así es, los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural son algunos ejemplos de esta. Al utilizar las fuentes de energía no renovables se producen gases que contaminan nuestro ambiente. Este tipo de energía es la que más se utiliza en el mundo. El 32,89% de energía utilizada en el planeta corresponde al petróleo, el 29,16% corresponde al carbón y el 23,4% corresponde al gas natural. Las energías no renovables son muy utilizadas ya que su extracción es relativamente fácil y no muy costosa a comparación de otros tipos de energía. A pesar de esto, se busca utilizar otras fuentes de energía que sean más amigables con el medio ambiente y que no emitan gases que sean malos para la salud de los seres vivos y que sus recursos sean abundantes y fáciles de conseguir, como las energías renovables de las cuales hablaremos en el siguiente video. Deseamos que te hayas divertido mucho y te esperamos en el siguiente video.